Hey, ¿qué pasa, claro, parceros y, claro, mamacitas del mundo del universo? Les cuento que ahorita en épocas de cuarentena estamos con invitados y hoy tengo una invitada hermosa que es Esperanza Gómez, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi Camilo, muy bien después de verte por aquí. ¿Estás en tu casita? Creo que sí, porque se ve una casa bien linda. ¿Ves a la tuya? Mm, estoy en mi casita. ¡Guau! Wow, ¿En dónde? ¿En, ¿En Miami? En Miami. O sea, como quien dice, ya tengo dónde quedarme cuando vaya a Miami. Eh, si el novio no fuera celoso, con todo el amor del mundo y el gusto del mundo, te, re te recibiría con, los, con todo abierto mi amor. ¿Por qué llaman al planeta Tierra Tierra si tiene más agua? Porque los que lo quisieron llamar así, lo hicieron porque les dio la gana. No sé. ¿Cómo puedo saber cuántas vidas le quedan a mi gato si me dicen que tiene nueve? No, pues no tendría más vidas porque ya estaría muerto. ¿Por qué llamamos bebida? a la bebida antes de beberla? Porque es gaseosa, líquida. Si un abogado se enloquece, se pierde el juicio. Obvio, <risa> creo que sí. Hasta dónde se lavan la cara los calvos. Hasta donde la calva está pelada. <risa> y última, última, última. ¿Por qué tenemos pues, no, ojos de gallo en los pies y patas de gallo en los ojos? Porque la vejez es inevitable. <risa> pasaste mi amor pasaste Ay, por fin adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás aunque me quieras tocar adiós amor yo fui de ti ¡Mua! mi amor te quiero gracias por la entrevista nos despedimos aquí el saludo del cuervo acá tú gracias. Chin. La mano. Aquí el puño. Fin. Abre la... Hada. Like. Ah, ah, ah. Like. Tienes que hacer, tienes que hacer como un cuerpo así. Ah, ah. <risa>